Continúa el descontento con los afectados por la presunta estafa de la compañía MUNEM. En esta ocasión nos hacen llegar un video grabado por uno de los afectados cuando por medio a una videoconferencia, en medio de las exigencias reclamaron a los propietarios reunirse y que le devolvieran su dinero. Díganos cuál es el día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 ¿A qué hora? ¿A qué hora? Entonces, ¿eh, ¿van a venir ustedes? Sí. Exigieron que en medio de las ruedas de prensa se les entregue su dinero. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.